Y como en esta de vídeo la utilizo, <ríe> vamos, vamos. Necesito que tú dejes de mía intermedio, interlude, intervalle, vamos. Please mm -hmm. La verdad, ay, pasemos unas largas vacaciones en el la... no me el, amar, el mar, el mar, la mar, que gran tema para hablar y para naufragar.